hola qué tal qué pasa cómo estás bienvenido a un nuevo vídeo de armaage que Fiques. en este primer vídeo me gustaría enseñarte explicarte una estrategia un método de hacer trading basando, basado en el volumen el cual he conocido el otro día y, y he flipado en colores o sea que no me lo podía creer no me podía creer no no, no he podido creer los las los estadísticas los resultados que tiene este grupo de gente que por cierto Conocí por pura casualidad, estando aquí en Ucrania. Son, es un grupo de traders que operan el mercado, que operan con las acciones americanas. Y utilizan ese tipo de estrategias. Y bueno, me lo estaban comentando, crucé con ellos por... Como digo, tenemos un, unos amigos en común. Y, y estaba flipando, y me digo, no me lo puedo creer, esto no puede ser, esto no puede ser. Porque me, la estrategia en sí es tan sencilla es tan básica y da bastante buenos resultados. Eh, al fin y al cabo ya sabemos que no es la estrategia ¿no? que hace que un operador uh, sea rentable y consistente, sino es todo lo contrario. ¿no? Evidentemente, pues esta gente lleva un tiempo operando esa estrategia, pues tienen sus truquitos, ¿no? conocen muy bien la estrategia, saben aplicarla, saben um, cómo funciona en el mercado que operen ellos. Entonces, eh, yo pues, me quedé gratamente sorprendido ¿no? por lo que he visto, por lo que me han comentado eh, y por eso quería traerte esta estrategia y explicártela por encima en el vídeo de hoy ¿vale? para que puedas usarla tú incluso si no tienes ni, ni pájara idea de lo que es el trading con volumen ¿vale? si al día de hoy operas con dedicadores técnicos yo creo que deberías considerar por lo menos echarle un vistazo a esta estrategia ya sabes, no tengo el santo grial ¿vale? Me hubiese gustado pues, compartir contigo un patrón mágico y que te puede hacer rico de la noche a la mañana. Este vídeo no se trata de, de esto, sino simplemente explicarte una manera con la que, una estrategia sencilla con la que puedes empezar a operar con volumen, incluso mañana mismo, incluso sin tener conocimiento de lo que es el algoritmo de cruce de órdenes, incluso sin uh, haber usado el volumen uh, todavía en tu operativa. Así que nada. Vamos directamente al grano, me pongo las gafas y te comparto la pantalla. En mi pantalla puedes ver el esquema del patrón de entrada que se usa para hacer trading con las acciones. Cada mercado, como seguramente sabes, tiene pues, ciertas pequeñas diferencias. Así que si queremos llevar a cabo este patrón en los futuros, incluso te voy a explicar luego un par de ejemplos de cómo podemos aplicar la misma lógica de entrada para hacer trading con criptos, Debemos hacer ciertas modificaciones. ¿vale? De esta parte me he encargado yo para que, uh, de adaptar este patrón y ver qué tal funciona uh, en el mercado de los futuros, que es el mercado principal que conozco yo y que opero yo. Tampoco tiene mucho sentido que, uh, que yo de repente no cambie y empiece a operar con las acciones, sino prefiero quedarme en un instrumento, en un mercado que conozco profundamente y simplemente, pues, eh, limitarme a backtestear esta idea, esta pauta de entrada, este patrón de entrada en el mercado que conozco a profundidad y ver si funciona y no. Y te puedo asegurar que lo que te voy a explicar funciona por lo menos de lo que he visto yo en el Nasdaq y en el Mini S&P 500. Pues bien, lo que vamos a hacer es, eh, la única modificación que vamos a hacer es cambiar el parámetro de cuánto es, qué porcentaje de retroceso estamos buscando para poder hacer nuestra entrada. Pero bueno, vamos uh, paso por paso. El requisito o el, el, el, el, la variable número uno para poder hacer, ejecutar esta, esta entrada, es tener tras la apertura una fuerte, un fuerte impulso, sea alcista o bajista. En el esquema que tengo uh, en mi pantalla, tenemos un ejemplo ¿no? de una tendencia alcista. Después de, eh, de, de, de ver y confirmar que hay un operador profesional o hay un grupo de operadores que, eh, que están fuertemente ¿no? invirtiendo que están fuertemente empujando el precio en una u otra dirección esto lo vamos a confirmar con el volumen ¿vale? es importante que este movimiento esté acompañado con un volumen elevado ¿vale? que normalmente vamos a ver siempre un volumen elevado en la apertura de la sesión americana ¿vale? porque eh, esta estrategia se usa y es también una de las cosas que me han gustado mucho el timing. Siempre vamos a estar buscando ese tipo de entradas en la apertura de la sesión americana, que son las 15.30 hora Madrid, eh, o sería uh, la hora de ¿no? apertura en, en, en tu país, según tu país. Vale, entonces, una vez hayamos, hayamos visto un fuerte movimiento tras el inicio, tras el arranque de la sesión con un alto volumen, vamos a centrarnos eh, en buscar el retroceso que en los futuros, para el mercado de los futuros y los criptos, puede llegar hasta 50%. Es decir, es el único parámetro de la estrategia original, del patrón original, que vamos a modificar porque, para poder adaptar esta idea, para poder, poder aportar, adaptar esta, este patrón de entrada a, al, a los futuros o a los criptos. ¿vale? Entonces, pues, el retroceso que vamos a estar buscando eh, es... Bastante, bastante más profundo, ¿vale? porque digamos que esta es una de las peculiaridades, diferencias entre, entre los mercados que, que existen y que funcionan simplemente tal, debemos de ¿no? adaptarnos a, a, a la realidad de cada, de cada instrumento. Pues bien, entonces una vez el precio llegue a, a dar este 50% ¿vale? de, de, de retroceso, vamos a mirar con qué volumen tiene, eh, lo, lo están haciendo, es decir, si en esta primera fase, el volumen tiene que ser muy elevado. En la fase de retroceso, que es donde vamos a estar buscando nuestra entrada, justo en el 50% del movimiento, el volumen tiene que bajar, bajarse considerablemente. ¿Me explico? O sea que, si en la primera, digamos, fase de este movimiento, aquí, en el arranque, es, es, es, tenemos que estar atentos al volumen elevado, en la segunda fase, donde el precio retrocede hasta 50% del movimiento original, 50% estamos midiendo, ¿no? Esto es el 100% y aquí estaría este, 50%, eh, el volumen debería bajarse considerablemente, ¿vale? O sea, que lo que estamos esperando es eh, que todavía, lo que queremos ver es que todavía existe exista interés ¿no? en, en, en, en el instrumento pero el volumen ha bajado considerablemente. Y cuando el precio llegue a 50%, lo vamos a medir con el ruler, tal cual, ahora lo vamos a mostrar con varios ejemplos prácticos sobre el gráfico, ¿vale? Para que entiendas mejor eh, cómo funciona este tipo de, de estrategia, que como digo, eh, me, me ha parecido bastante, eh, bastante sencilla de utilizar. Eh, vamos a hacer nuestra entrada, ¿vale? Cuando el precio toque 50% de retroceso, colocando nuestros top loss más abajo y buscando dos targets. Primero target es el último máximo, ¿vale? si estamos hablando de entrada en largos, o incluso, para un objetivo más ambicioso, podemos ¿no? buscar eh, otro 50% de, de movimiento. Es decir, podemos, podemos, en el mejor de los casos, ¿no? podemos eh, buscar la misma distancia que el movimiento original desde nuestro punto de entrada. Es decir, si el precio haya hecho desde aquí, hasta aquí, desde la apertura hasta el máximo, 50, 50 ticks o 100 ticks, ¿no? y nosotros estamos ingresando en este movimiento aquí en 50% del movimiento original. Entonces, lo que buscamos son, son, sería ¿no? la misma distancia. Si aquí son 100 ticks, nosotros hacemos la entrada, buscamos 100 ticks, ¿no? que sería la misma distancia que el movimiento original, poniendo el stop loss aquí abajo. Vuelvo a resumir, vuelvo a repetir. Paso número uno, tener un movimiento fuerte, tendencial, acompañado por un alto volumen en la apertura de la sesión americana. Dos, retroceso de 50% con volumen ligera, ligeramente más, más bajo. ¿vale? El, el volumen no debe, no debe caerse eh, hasta, hasta como estaba en... En, el, en, en, en la preapertura del mercado. vale, Tiene que bajarse, pero no tanto como en la preapertura. Importante esto. Eh, retroceso 50% del movimiento original. ¿vale? 50% del movimiento original y es donde vamos a colocar nuestra entrada. Tal cual. No vamos a confirmarla, no vamos a, a complicar más. Eh, nuestra operativa para aumentar el porcentaje de operaciones aciertas, ¿vale? que siempre, como digo, podemos buscar aquí una confirmación, siempre podemos complicarlo, siempre podemos mejorar esta pauta de entrada para conseguir mejores resultados, ¿vale? pero para que puedas arrancar no debes por qué hacerlo. ¿de acuerdo? El stop loss lo ponemos aquí, unos ticks debajo de estos, de este nivel de 50% de retroceso. Consultamos con el volumen. ¿vale? Si el volumen está bien, ¿vale? ha bajado Uh, ligeramente, pero no ha caído en picado. Entonces, hacemos, paso número 3, hacemos nuestra entrada y uh, el profit que vamos a buscar serían ¿no? dos puntos. Profit 1 sería el máximo o el mínimo, en caso de ventas, del, del último movimiento, ¿vale? Y el take profit número 2, buscar la misma distancia que el movimiento, el primer movimiento original. Vale, si todo está claro aquí, vamos a abrir la plataforma. De hecho, a propósito, a propósito, no voy a abrir, no voy a abrir ATAS, sino voy a enseñarte todos los ejemplos prácticos sobre la plataforma TradingView eh, para, eh, para hacer hincapié en que eh, operar con este tipo de estrategia no es necesario que tengas ATAS, que tengas una plataforma, digamos, más, más avanzada eh, con, eh, que, con herramientas de volumen como por ejemplo el, el, el, el delta o, o el Imbalance o, o el order flow. Un pequeño paréntesis, el próximo jueves, día 11 de noviembre a las 6 de la tarde hora España, 16 horas UTC, voy a impartir un webinar gratuito, seguramente que será la última iniciativa gratuita que impartiremos desde Armaga Fx donde explicaré otras tres estrategias básicas para hacer scalping con las herramientas de volumen un poquito más avanzadas de las que estamos viendo en el vídeo de hoy. ¿no? no es simplemente usar el Instagram uh, de, del, del volumen de toda la vida, sino ir un poquito más allá con el fin de poder filtrar mejor nuestras entradas eh, y por ende ¿no? conseguir mejores resultados, poder ganar más y perder menos. Uh, el áfaro para este webinar será limitado a 100 plazas y eh, la lista de, de las personas que uh, han querido, han optado a por uh, acceder al webinar con una, apuntándose con anticipación, ya está también agotada. ¿vale? Tenemos a 100 personas en esa lista preferente a los cuales enviaremos la invitación la a la sala un poquito antes que a los demás. Aún así, aún así, cabe la posibilidad de que tú todavía puedas apuntarte y uh, estar en vivo, en directo conmigo el jueves, día 11, um, aprendiendo eh, estas tres pautas de entrada con las herramientas de overflow que voy a explicar. Como digo, esta iniciativa es totalmente gratuita, lo único que limitamos el aforo porque, uh, porque, bueno, pues, porque queremos contar solo con la gente en la sala que de verdad quieren uh, aprender y que de verdad es, se esfuerzan ¿no? y tienen ganas de, uh, bueno, pues de adquirir este conocimiento porque, como te puedes imaginar, ¿no? preparar este tipo de clase a mí me cuesta uh, mucho esfuerzo y tiempo y pues quiero que la gente ¿no? que esté conmigo en vivo en directo pues valore este tiempo invertido por mi parte y por parte del, de todo el equipo de Armagafix. Así que nada, te dejo esta página web eh, el, en la descripción del vídeo, ¿vale? apúntate en el, en el webinar uh, y si quieres de verdad participar eh, te recomiendo entrar un poquito, o sea, estar, estar pendiente de tu correo, ¿vale? Y entrar a la sala unos 15-20 minutos antes, ¿vale? Pa para asegurar tu plaza, porque estoy seguro que la sala estará llenísima y nos van a faltar plazas. Así que, nada, te animo a apuntarte ahora mismo y ahora seguimos con, con el contenido. Entonces, la plataforma que voy a utilizar es TradingView. Cualquier persona puede darse de alta ¿no? y utilizar esta plataforma de manera totalmente gratuita y uh, vamos a mirar un par de ejemplos prácticos en el, uh, en el instrumento Mini SP 500 como, como, como comenté antes, ¿no? eh, vamos a intentar adaptar, vamos a intentar buscar ejemplos eh, de trading con los, los, en los mercados que, que conocemos perfectamente, vale? el time frame es de 5 minutos, velas japonesas y el simple indicador de volumen a pie de pantalla, perfecto eh, el paso número uno es pues, consultar con el volumen eh, en la apertura y ver si hay un movimiento eh, que podemos aprovechar con esa estrategia. Básicamente es la mismísima estrategia del patrón ABC, de entradas ABC, que explicamos también mucho más a fondo en nuestra formación, ¿vale? pero digamos que es una especie de, de estrategia simplificada eh, que, que cualquiera puede entender y llevar a cabo. Bien, entonces lo que buscamos son ondas de movimiento, ¿vale? o sea que necesitamos primero ver esa primera onda, eh, 15:30 es la apertura del, del, de la sesión justamente, ¿vale? y aquí el movimiento está, está, está bastante solapado, ¿no? o sea que aquí no tenemos estas, estos movimientos limpios, como por ejemplo vemos aquí, cuando el, el precio sube y baja, ¿no? nos, nos está dando pues máximos y mínimos bien marcados, por tanto, evidentemente no es una sesión la cual podemos aprovechar, porque no podemos diferenciar este limpio movimiento a esta eh, esta, esta, esta tendencia o este impulso eh, que estamos buscando ¿no? en la apertura de la sesión, por tanto, en esta última sesión, ¿vale? o sea que vamos a ir analizando ¿no? eh, la, la, la situación desde la actualidad, ¿vale? no hay ni trampa ni cartón, no voy a estar buscando 15 minutos un ejemplo práctico, sino pues seremos simplemente yendo eh, atrás ¿vale? para que puedas ver con qué frecuencia o cómo de de, de, de, de, de, de rápido no encontraremos algún tipo de, de entrada según esta estrategia bien aquí tenemos eh, la siguiente no la, la la otra sesión esta es la del día 29 de, de octubre y justamente aquí en la apertura vale 15 es esta vela de la apertura vemos un movimiento bastante limpio 3 4 5 velas alcistas mucho volumen el volumen ahora a lo mejor ahora no parece que es muy elevado porque tenemos este pedazo de volumen aquí vale si movemos el gráfico ¡ip! así se ve mejor verdad tenemos un movimiento bastante limpio tenemos el volumen que está acompañando este movimiento, justo lo que estábamos ¿no? comentando es lo que estamos buscando eh, para definir esta primera onda a luego vamos a medir coger el ruler vale y medir la distancia desde el inicio ¿no? hasta el máximo vale, de, de, del, del movimiento y aquí donde nos pone donde nos sale esta flechita nos indica que es el 50% del movimiento. vale. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar aquí nuestra orden de entrada, consultar con los volúmenes de esta bajada, de este retroceso, de este pullback, los volúmenes están, son ligeramente más bajos pero no tan bajos como en la sesión no en la preapertura de acuerdo entonces aquí vamos a hacer nuestra entrada colocando nuestros stop loss perdón, nuestra nuestra orden de compra y colocando nuestros stop loss más abajo el primer profit que estamos buscando es el máximo que se cumple a raja tabla y el segundo es el 50% es el 100% de movimiento que se cumple también perfectamente así que una entrada eh, a toda regla según esta pequeña pauta de entrada ¿no? que, que me comentaron, y, y como puedes ver, pues en Mini CP500 funciona perfectamente, la única diferencia de que buscamos el retroceso a 50% del movimiento original. Vamos a ir buscando más, eh, más ejemplos, vamos yendo para atrás, para atrás, tenemos otra vez, lo, lo que más me gusta es el timing, o sea que no tienes por qué estar 24 horas delante de la pantalla, conéctate. En la apertura de la, del, del, del mercado, consulta si las condiciones que te presenta el mercado eh, favorecen a que hagas la entrada, en tal caso te quedas ¿no? a gestionar la entrada. En el caso contrario, a las 16.30 cierras la plataforma y adiós muy buenas. Bien, otra sesión, la del 28. Una situación también muy parecida a la que hemos explicado antes, volúmenes elevados, lo cual es absolutamente normal porque estamos en la apertura de la sesión americana. Americana, perdón. Tenemos este primer movimiento, el movimiento A. Medimos esta distancia del, del arranque de la sesión hasta el máximo que ha conseguido el precio y podemos ver perfectamente aquí como el precio nos ha dado un, una... Perfecta entrada, según la estrategia, en 50% del movimiento original, ¿no? Aquí está el 50%, aquí tenemos este movimiento, es el 100%. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es colocar nuestro orden de entrada, una orden limitada de compra, colocamos el stop loss más abajo, ¿vale? Tendrás que definir tú, según el instrumento que vaya a superar, el tamaño de stop loss, según la volatilidad, eh, según el ATR del instrumento, de hecho, te voy a dejar por aquí un vídeo, donde no explico cómo hacerlo, ¿vale? Y eh, el primer target, según esta estrategia, sería tal y como hemos comentado antes. Este sería el Take Profit 1, que es el máximo del movimiento y aquí se cumple también el Take Profit 2, eh, un objetivo más ambicioso. Si consultas el Nasdaq, el Nasdaq da menos entradas y las entradas que da, um, las entradas que dan Mini-CP500 yo las he visto mucho más uh, fáciles y sencillas de, de encontrar. Así que te recomiendo, si quieres aplicar estrategia para operar los futuros, empezar a investigar eh, mini S&P 500 sobre todo. ¿vale? Lo curioso es que cuando me puse a investigar más a fondo acerca de esta este patrón de entrada, eh, me he puesto a hacer el backtesting en el Nasdaq y el mini S&P 500, digamos que son los mercados con los que estoy más familiarizado eh, por curiosidad también entré en, en, en, en, en, en analizar a ver qué tal funciona este patrón operando las criptomonedas, ¿no? digamos que al día de hoy pues Um, hay muchas plataformas eh, que están disponibles de, de una manera totalmente gratuita, TradingView es una de ellas, pero hay otras plataformas, por ejemplo, Atas, ¿no? que cualquier usuario puede, sin coste alguno, conectar su billetera a Atas ¿no? y operar, por ejemplo, realizar operaciones en Binance con criptomonedas. Así que, eh, lo poco que he investigado, y es aquí donde necesito vuestra asistencia a la gran comunidad de los traders, a, los, a la gran comunidad de los de la gente que nos está siguiendo por las redes sociales eh, en que llevemos a cabo el backtesting más profundo en determinadas criptomonedas, ¿vale? Digamos que de las criptomonedas que he mirado yo, eh, muy por encima, porque como digo, no me ha dado tiempo de, de profundizar mucho más, el Bitcoin, el, el, el, el Ethereum, digamos que la única moneda que he encontrado como digo, he invertido muy poco tiempo, es Solana, ¿vale? Así que los ejemplos prácticos que me gustaría aportarte de cómo llevar a cabo este patrón con las criptomonedas eh, las voy a poner, los voy a poner eh, eh, utilizando el gráfico de Solana. Eh, la única modificación que he hecho es cambiar de time frame es, eh, a 15 minutos porque veo que mm, es mucho más fácil de encontrar volúmenes relevantes mirando el time frame superior. ¿Por qué he hecho esta modificación? Bueno, Tal y como comenté antes, eh, en el caso de operar con, cripta, con, con, con los futuros, perdón, el timing está bien definido. El timing, o sea que el momento en el que, debemos, en el que empezamos a mirar el volumen, es a partir, la, a partir del arranque de la sesión americana. Con criptomonedas no tenemos arranque y fin, ¿no? y el cierre de la sesión. Por tanto, <coughs> hemos de buscar un filtro para uh, poder uh, definir qué movimientos vamos a estar uh, midiendo ¿no? para luego aprovechar el, el pullback de 50%. Entonces, por esta razón he subido a 15 minutos porque es aquí donde veo los volúmenes que entran al mercado uh, con mucha más uh, facilidad, por así decirlo. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Tenemos este movimiento alcista, ¿no? que había empezado con este primer impulso, este primer impulso de aquí. ¿Este impulso por qué lo veo relevante? No porque está en la apertura de la sesión, está en un no por un tiempo random, sino es por el volumen que va acompañando el, el movimiento, ¿vale? Entra de repente un montón de volumen de compras acompañando con un movimiento que rompe al alza el último máximo. ¿Me explico? Entonces, digamos que la dificultad está en definir este movimiento, este impulso, encontrar el impulso el cual vamos a medir, vamos a esperar ¿no? el test del 50% del movimiento y a partir de ahí pues hacer nuestra entrada. Esta es la única peculiaridad, es la única dificultad que he encontrado yo en aplicar este patrón de entrada operando los, las criptomonedas, ¿de acuerdo? Pero bueno, al margen de esto uh, explicar, el, el explicar la entrada en sí. Tenemos este movimiento alcista que es esta famosa onda A que está acompañado por un gran volumen de compras, fijaros, incluso deberíamos contem contemplar ¿no? y estar midiendo la distancia desde esta vela este volumen que es ¿no? el primer volumen comprador elevado que ha aparecido en el gráfico dando pie, dando inicio a todo el movimiento alcista posterior entonces lo que vamos a hacer es coger el ruler ¿vale? y medir toda esa distancia del inicio hasta el máximo ¿vale? luego viene este retroceso donde nosotros colocamos, habéis visto no? el 50% es justamente aquí, cuando el precio llega a testear esta zona, colocamos nuestra orden de entrada y uh, hacemos esta entrada, aprovechando ¿no? el 50% de retroceso, hacemos la entrada, colocamos el stop loss, stop loss más abajo, nuestro primer target sería 50%, o sea que el último máximo, y el otro target sería pues eh, lo mismo, ¿no? Que el, el movimiento en el el 100% del movimiento. Más o menos, como puedes ver, eh, funciona igual que, eh, que en los futuros. La única dificultad, la que he explicado antes, ¿no? De definir el timing de la entrada. Que en el otro lado, con los futuros, pues el timing nos viene dado por la propia, eh, por la, por el propio arranque de la sesión. Bueno, hasta aquí el contenido de hoy. Espero que te haya resultado útil. Espero que haya gustado el patrón. Si tienes alguna duda o pregunta acerca de cómo llevarlo a cabo, házmelo saber en los comentarios. Dale like si quieres tener más contenidos como este en nuestro canal. Y nada, yo sigo, uh, sigo investigando, uh, te iré comentando a ver qué resultados estoy consiguiendo haciendo operativa con este tipo de, de, de pauta de entrada, sobre todo con criptomonedas, que digamos es el mercado donde eh, tengo puesto el foco y me gusta añadirlo a mi portafolio y nada, si quieres profundizar más y aprender tres estrategias básicas de a lo mejor un poquitín más avanzadas de cómo operar las divergencias, de cómo operar con el order flow y cómo operar uh, con el imbalance en los futuros, te invito a que visites el webinar que vamos a impartir en breve el 11 de noviembre. Toda la información está en la descripción del vídeo. Espero verte en el webinar, eh, espero eh, tus comentarios y nada, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, chao, chao.